Hola, bienvenidos al sorteo de Chantico Millonario Gane tempranito, cobre rapidito Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo Juguemos al Chantico Millonario Buena suerte para todos y comenzamos La primera balota es la número Ocho La segunda balota es la número Cuatro Vamos con la tercera balota que es la número Cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número 98429. Es el Chontico Millonario para hoy, sábado 13 de mayo de 2023. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.